Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos Vallejo del canal de Pinochet Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a solucionar el error 4013 que podemos presentar en iTunes, ¿okay? Les voy a enseñar varias formas para que puedan solucionar este error de una manera súper fácil y súper sencilla. Bueno chicos, ya aquí estamos de vuelta, ¿ok? Para poder solucionar el error 4013 eh, de nuestro dispositivo iOS que suele ocurrir cuando tenemos generalmente algún problema en el sistema, ¿ok? Podemos utilizar nuestro software llamado TinoShare Rayboot, Recuerden que toda la información de este software va a estar en la descripción del video. Es la primera alternativa que recomendamos para lograr solucionar este o cualquier otro inconveniente ¿ok? una vez que ustedes descarguen el programa, lo instalen, obtengan la licencia y registren la licencia en su computadora, vamos a ejecutar este programa como administrador ahora aquí vamos a tener varias opciones, podemos entrar o salir del modo recuperación Okay, de una manera súper fácil, súper sencilla con un clic Sin embargo a nosotros nos interesa reparar el error 4013 El programa ya nos da la opción de reparar sistema IOS okay, Y esto incluye este error, este problema Simplemente le damos clic al botón verde que dice empezar Y aquí nos da dos alternativas La primera es la reparación estándar con la reparación estándar vamos a mantener nuestros datos, nuestra información y lo que hace el programa es reparar el sistema operativo, reparar el error 4013, que es lo más recomendable, es la primera alternativa que tenemos que tener en cuenta. Claro está, tenemos una alternativa avanzada que es la reparación avanzada en donde prácticamente nos repara el sistema operativo pero vamos a perder toda la información. ¿Ok? Vamos a, en este caso, hacer una restauración, eh, hacer la reparación pero vamos a perder toda la información y en caso de eh, quererla utilizar es importante tener eso en cuenta, tener una copia de seguridad de la información antes de utilizar la reparación avanzada. Otra alternativa que ustedes pueden utilizar, aquí directamente del software, es esta parte que dice restablecer dispositivo. Este es en el caso tal de que la reparación del sistema iOS eh, no resulte efectiva. Entonces aquí les da opciones para que restablezcan su iPhone de fábrica, ¿okay? ya sea mediante el restablecimiento de fábrica o pueden utilizar el restablecimiento general. Ya eso depende de cada quien pero esta sería como la última alternativa que pueden tener en cuenta con nuestro software de Reddit en caso tal de que la reparación de IOS no resuelva el problema eh, del iTunes el error 43 en este caso vamos a darle clic en empezar aquí vamos a seleccionar la versión estándar para no perder ninguna información le damos clic donde dice reparación estándar el dispositivo tiene que estar conectado con nuestro cable USB Aquí nos detecta la versión más actual porque lo que hace es en este caso hacer una actualización Mientras repara el software pero manteniendo siempre los datos Y acá nos da incluso eh, la opción de descargar el sistema operativo Nosotros ya tenemos el sistema descargado Ahora si ya tenemos el firmware, el sistema operativo eh, Que en este caso el programa ha detectado 14.6 Simplemente lo podemos importar, le damos importar Aquí vamos a buscar el archivo descargado que en este caso es iOS 14.6 Tiene que corresponder a la versión que nos encuentra TinoShare Y también tiene que corresponder eh, esta, este IPSW, este archivo Al modelo conectado a la computadora, el modelo que vamos a reparar Luego le damos donde dice iniciar reparación estándar y aquí lo que tenemos que hacer es esperar a que el procedimiento finalice. Ok, el programa va a verificar el software y posteriormente va a iniciar la reparación. Ya luego de verificar el software, el programa va a comenzar a reparar lo que viene siendo el sistema operativo. Va a reparar el iPhone y va a solucionar el error 43. Aquí simplemente esperamos a que la reparación finalice. Fíjense que ya después de que eh, se ha completado la reparación... El dispositivo se va a reiniciar y aquí como podemos observar no solamente hemos reparado el error, sino que mantenemos toda nuestra información. Aquí tenemos toda nuestra información, nuestras aplicaciones instaladas, eh, tenemos también el mismo wallpaper que teníamos anteriormente, o sea que en este caso hemos logrado reparar el error 4013. En este caso con nuestro software TinoShare Rayboot, okay, de una manera súper fácil, súper sencilla, pero recuerden que también tenemos otras alternativas dado el caso de que Rayboot en este caso no nos funcione. La otra alternativa que podemos utilizar es iTunes, iTunes es la herramienta oficial de Apple, fíjense que a la hora de tener un problema con el dispositivo iTunes nos detecta el problema. Y aquí podemos indicar si queremos restaurar o actualizar el sistema Si lo actualizamos, pues en este caso podríamos tratar de mantener la información Y actualizar al mismo tiempo eh, lo que viene siendo el software Pero si le vamos a restaurar, no solamente actualizamos el software Sino que también vamos a perder toda la información Pero esta también es una de las últimas alternativas que podemos utilizar De hecho acá eh, podemos darle la tecla Shift Podemos darle Restaurar iPhone y automáticamente nos permite escoger la versión descargada en caso de tenerla. Aquí podemos seleccionar descargas y seleccionar el archivo correspondiente a la última versión para que el error, en este caso... Y de esta manera podemos hacer la reparación mediante iTunes. Pero podríamos tener incluso problemas con esta herramienta. Es por eso que se recomienda utilizar netamente TinoShare Rayboot. Que es como más profesional. Ya la última alternativa que podemos utilizar es el sistema de iCloud. Eso sí, tenemos que colocar nuestro Apple ID, nuestra respectiva contraseña e iniciar sesión. Una vez iniciada la sesión eh, con nuestra cuenta de iCloud podemos darle clic aquí a nuestro nombre y podemos darle donde dice ajustes de la cuenta a continuación vamos a bajar acá en esta sección y aquí como pueden observar nos detecta los dispositivos que tenemos vinculados con nuestro Apple ID que en este caso eh, vamos a seleccionar el iPhone que tiene el problema y a continuación acá podemos darle clic acá a esta X para eliminar el dispositivo de esta manera eliminamos toda la información y de esta forma eh, Digamos que tenemos la alternativa De poder solucionar cualquier inconveniente Incluido el error 4013, pero estas son las alternativas Que podemos utilizar Yo de momento espero que les haya gustado el video Recuerden que toda la información de nuestro software TinoShare va a estar en la descripción del video Para que lo descarguen, lo instalen Y posteriormente registren la licencia Recuerden que soy Carlos Vallejo Del canal de TinoShare, espero que nos apoyen con un like Un me gusta y los invitamos a que se suscriban A este canal, muchas gracias y hasta pronto